Hay un estudio maravilloso que tiene que ver con algo que va a suceder. Aparentemente uh -huh. algún telescopio ha captado el momento exacto en que una estrella muere sí, sí. y en ese proceso termina devorando a los planetas de, de claro. su sistema. Esto te hace pensar en el Sol y la Tierra, ¿no? Exacto. Evidentemente algo así va a suceder dentro de muchísimo tiempo y es materia de análisis de la ciencia hoy. Por eso lo tenemos en línea al astrónomo, investigador, docente, a Diego Bagú. Diego, qué, qué placer escucharte, Gustavo y Raúl, te saludan. ¿Cómo va? Buen día. Hola, Gustavo, Raúl, buen día. Buen día Gracias bueno. por el llamado. ¿Cómo están? Placer, ¿Qué, qué, qué, qué maravilla, ¿no? Esto, esto quizás... Ya captado, lo creado cómo, ¿Cómo va evolucionando todo a tal punto? Yo estaba viendo ahí las fotos de, del momento exacto en que esta estrella muriendo toma este planeta. Qué cosa increíble. Sí, es, es uh -huh. increíble porque los, los tiempos ¿sí? y las distancias a escala astronómica eh, voy a decir una verdad de perogrullo son muy, muy grandes, una dimensión muy extrema comparado con lo que son los tiempos y las distancias a escala humana uh -huh. ¿Y por qué hago referencia a esto yendo a, a, a tu comentario? Porque eh, en la vida humana es imposible ver la eh, evolución completa de una estrella entonces, ¿por qué? porque eso lleva millones y millones de años la evolución en sí misma, o la formación de un planeta, o la formación de un sistema solar entonces, vale la pregunta de ¿y entonces cómo es que sabemos cómo evolucionan las estrellas claro. si como humanidad tenemos solo unas decenas de miles de años, y es más, solo pocos siglos en cuanto a lo que es la, la ciencia moderna, bueno, lo que uno hace es Tomar fotografías del cielo eh, en donde vemos objetos ¿sí? con distintas edades. Yo siempre hago la analogía de, supongamos que eh, un extraterrestre pudiese observar nuestro planeta, ¿no? Y entonces no, no pudiese ver la evolución de un bebé hasta que es un, un anciano, un, un adulto mayor de edad. Entonces, ¿qué haría? Sacaría, si estuviese un día solamente en la Tierra... Le sacaría una foto a un recién nacido, una foto a un niño de tres años, de 5 de 10 un adolescente, un adulto. Entonces, a partir de esa composición de imágenes en, de, de distintas personas, ¿sí? de distintas personas, en distintos momentos, ¿sí? de cada una de ellas, uh -huh. se podría dar una idea de cómo evoluciona un ser humano. Lo mismo hacemos... Con los objetos en el cielo eh, Sacamos la foto de una estrella Cuando está naciendo De otra estrella Cuando está muriendo De otra estrella en una etapa Media de su vida como puede ser el sol Y de esa manera podemos comprender lo que es la Por ejemplo evolución estelar En este caso en particular Fue impresionante poder ver eh, Porque te puede ocurrir Una vez en la vida Y nada más no, <ríe> eh, no. Y quizás nunca Justo vimos el momento en que una estrella que está muriendo y que va se comporta eh, de manera similar a cómo se tendría que comportar el Sol, de acuerdo al conocimiento que tenemos, eh, justo está eh, devorando a un planeta. Así que realmente es un trabajo impresionante, extraordinario en ese sentido. Es extraordinario. Yo yo, yo te escucho, Rolba, que te saluda. Digo, ¿cómo te va? Eh, ¿Qué tal? Buen día. Nada, y, y, y yo también voy a decir una tontería de pelo grullo. También digo, no somos nada. <ríe> Hubiera absoluta. dicho mi abuelo, sí, no somos nada. Pero al mismo tiempo, y esto es particular. A mí me asusta, yo te soy sincero, yo soy de las personas, eh, también es parte de la ignorancia, ¿no? A mí no me cuenten nada. Yo no quiero ver cómo, O ni siquiera imaginar... ¿sí? Pero <risa> qué sé yo... Pero qué sé yo... mira <risa> si mañana a la tarde me descubren algo que puede suceder dentro de 25 años... Digo... Eh, uno piensa en sus nietos, sus bisnietas... Pero más allá de esta tontería... Digo... Eh, ¿modifica el presente lo que se está eh, viendo y verificando que podría pasar en mil millones de años? Digo, estamos se, se, ¿se puede modificar el presente o cuestiones que hoy eran de una manera y que a partir de esto pueden ser de otra manera? ¿Me explico? O sea, el sol está envejeciendo, eh, eso decir... El sol envejece, digo, ¿y esto puede modificarse? Ver, do, eh, no, no, vas, no vamos a poder modificar que, que, que el sol envejezca de ninguna uh -huh. manera. Hay, hay dos cuestiones. La primera, haciendo referencia a lo que decías, es cierto que no somos nada en cuanto a eh, escalas sí. ¿sí? Eh, reitero, en cuanto a escalas temporales si estamos hablando eh, escalas temporales en el universo de millones y de miles de millones de años decir que nosotros como especie sapiens tenemos como muchos, 100.000 o 110.000, lo que sea más o menos, en ese sentido no somos nada lo maravilloso, lo maravilloso de la vida ¿sí? y en ese sentido eh, hago referencia a una, a una de las tantas extraordinarias frases e ideas de Carl Sagan lo maravilloso de la vida es que la química en un planeta perdido, en una estrella entre mil millones de estrellas de una galaxia, en un rincón del universo, tomó conciencia propia y hoy en día se puede hacer estas preguntas. Eso es lo maravilloso sí, de la sí, vida. Sí, y entiendo. tiene un impacto filosófico muy fuerte, más allá de la ciencia. Es verdad. Yendo, salimos, salimos de la yendo, ciencia y entramos en la filosofía. ¿no? Es verdad. Yendo a lo, a, lo segundo, a, a lo segundo que marcas, digamos que comprender esto de alguna manera es ir eh, incrementando el conocimiento de la naturaleza. ¿Y por qué no pensar? sí Porque falta ni vos, ni yo, ni, ni nuestras próximas generaciones verán lo que va a ocurrir dentro de 5.000 millones de años, que es cuando a nuestro sol comience a ocurrir lo que le ocurre a esta estrella, sí es cierto que, ¿por qué no pensar que como especie nos podemos, eh, eh, podemos viajar en, en, en generaciones y en generaciones viajar a otros mundos e ir más allá de nuestra propia estrella, como, como legado, digamos, de eh, nuestra generación. Bueno, nuestra generación y las pasadas, las próximas pasadas, es la que está generando los primeros pasos, primero para comprender mejor el universo, por ejemplo, para comprender qué es lo que le va a ocurrir al Sol. Hace 200 años no sabíamos que al Sol le iba a ocurrir lo que le está ocurriendo a esta estrella, esto fue claro. resultado del último siglo. Eso por un lado. Y por el otro, somos la generación y la anterior también que da esos primeros pasos en uh -huh. el espacio como para poder trasladarse. Entonces me parece que todo suma en ese sentido. Tomando un poquito lo que decís, y, y yo te hago preguntas de ignorante, ¿no? Pero digo, ¿está bien pensar o es lógico pensar, digo, si la palabra lógico tuviera lugar en esta nota, ¿no? Porque se va, se escapa bastante. Digo, ¿es lógico pensar que los extraterrestres son tal vez seres buscando dónde mudarse? Se podría pensar, se podría pensar porque si hay algo que nos dejó o que nos está dejando este conocimiento científico, es que todas las estrellas y todos los planetas tienen una vida uh -huh. finita, ¿sí? en términos sí. geológicos, en términos astrofísicos, tienen una vida finita. Una estrella no es para siempre, uh -huh. un planeta no es para siempre. Dicho eso, eh, vale preguntarse, ¿existirá vida más allá de nuestro planeta? Uh -huh. Y es tan vasto el universo, tan vasto en cantidad de cuerpos y objetos celestes, y la química que dio origen a la vida en la Tierra está distribuida por todo el universo, uh -huh. que es raro pensar esto será una cuestión estadística, una cuestión matemática. Uh -huh. Es raro pensar sí, que la es vida es posible que seamos eh, los, sea, sea, los únicos. Este es, es un es acto egoísta, más, es ¿no? Es mucho más decir raro que somos los únicos. Es un, es un acto muy antropocéntrico, ¿no? <risas> claro, claro. Entonces es mucho más difícil, en términos estadísticos, pensar que somos los únicos a que haya otra forma de vida. Ahora dicho esto, una cosa es la vida. La, la, la posibilidad de que haya vida Es decir, de metabolizar Una un, un, un entidad que metabolice La energía circundante Para provecho propio ¿sí? uh -huh. Dicho muy, muy por arriba El concepto de vida este, Y otra cosa es vida inteligente claro. ¿sí? okay. Porque acá estamos hablando de vida Y a su vez que De vida inteligente uh -huh. Entonces ahí ya Las, eh, las eh, Los interrogantes Digamos eh, crecen en gran medida uno no, no, no, no lo podemos saber bueno sería el, el hallazgo se imaginan no más sí. extraordinario y más importante de, de la historia humana el poder llegar a hallar primero vida y ni hablar ni hablar si sí, llegamos sí. a mostrar vida inteligente sería algo impresionante imagínate Diego como siempre gracias por, por esta charla me encanta hablar con ustedes. Al contrario. Es que sí vos maravilloso sos parte de de un grupo de profesionales con los cuales yo hablo siempre y tienen un brillito de pasión sí, en los ojos y en la expresión cada vez que hablan, ¿viste? Digo que, que lindo. porque por supuesto, el, el, el, trabajar en la Argentina todos sabemos que se gana mal, olvídate, olvídate la parte de guita que ya sé que es un desastre, pero digo <risa> es maravilloso ser ustedes tan apasionados sí, sí, todos sí. los días en ir a laburar ¿no? es la, la, la, la, la, astronomía, la astronomía es la pasión de mi vida sí, yo creo que, que, que pasa por ahí deben ser de los pocos seres que digo, han sido, han soñado de chicos con ser astrónomos y lo han logrado tuve lo esa decimos, fortuna claro, eso fortuna. es maravilloso claro. hemos intentado ser bomberos, policías astronautas Bueno, este, me parece que es lo más cercano al logro ...más grande de un ser humano desde que es chico... ...y a mí eso me, me, me, me emociona... y ...me parece alucinante realmente... ...gracias por tus palabras... ...gracias <risa> Diego, palabra. abrazo enorme... ...un abrazo. abrazo, chau chau... ...bueno, Diego, eh, astrónomo, docente, investigador... Uh -huh. ...contando esto... ...que yo la vida, la naturaleza... ...es extraordinario... ...me, me, me apasiona preguntarle a los que saben... ¿no? ...sobre estas sí, cosas... Sí. ...que de alguna manera ojalá sirva todo esto... ...para darnos cuenta, está bien, vos me dirás... ...dentro de 5 mil millones de años... <risa> Ya está. Pero digo, este, este mundo en el cual vivimos puede durar muy poco. Sí, sí. Que en o términos sea, geológicos el... es poco. Como decía claro, ahí. a ver, ¿qué te está diciendo la naturaleza? mira tenés, la Tierra tiene mil millones de años más. Sí, sí, sí. Ahora, si vos la rompés toda, sí, dura dos años. Ojo, claro, tal cual, o sea, tal cual. ¿se ¿Entiende? O sea, está en nosotros no es... solo buscar otro lugar en estos sí, sí. 5.000 millones de años sino cuidar el que tenemos que, Qué Exactamente, es, que es, es extraordinario. Es, una, es extraordinario pero es tan cierto lo que decís que con un simple número te das cuenta que ojo que falta poco más allá que en términos geológicos como decía Diego, sea muchísimo el Sapiens, recién lo dijo tenemos 110.000 millones de años 110.000, nos quedan 5.000 nada más digo ojo